Buen día, voy a inaugurar con este video una serie que va a tratar acerca de eh, la ortografía. Eh, ustedes sepan que yo sé que a nivel de secundaria hay muchas personas que no necesitan estos videos, esas personas pueden no mirarlos perfectamente. Asimismo, hay personas que me han dicho, profe, usted sube muchos videos. Bueno, quiero que sepan que todos son libres de mirarlos o no, si no quieren mirarlos no los miren y si no quieren estar suscriptos no se suscriban y no hagan las cosas que les moleste. Pero yo voy a seguir haciendo esto porque mi trabajo eh, implica un compromiso con ustedes, con su educación y si yo veo que hay una dificultad no me va a importar lo que me digan a los pasillos ni lo que me diga nadie, voy a seguir mi vocación. Así que, si no quiere ver videos míos, no los mire. Y si no quiere que los ayude con ortografía, porque ustedes son muy buenos, no mire este video y no mire esta serie de videos. Pero, los que necesiten ayuda, sepan que tienen esta herramienta. Y además sepan, se los recuerdo, que a mí nadie me remunera esto. Yo lo hago para ayudarlos. O sea, todo este tiempo de preparación y todo lo demás, es tiempo que yo invierto en ustedes. Pero, en realidad, a mí nadie me paga esto. Así que es realmente una señal de interés por ustedes. ¿sí? Vamos a poner las cosas en claro. Porque algunas veces creo que hay algunas personas que están un poco confundidas. Bien, Entonces me voy a quedar con los que no están confundidos. Eh, los que no están confundidos y tienen problemas de ortografía. Van a recibir acá eh, un poco de ayuda. ¿sí? Con todas las limitantes técnicas que tengo. Con todo. No importa. Voy a ayudarlos. Entonces eh, puse ahí. Tildes, el taller de ortografía, tildes 1, tipos de palabras. ¿tá? Que es con lo que voy a empezar. Es muy básico, pero evidentemente en la escuela no están haciendo bien el trabajo. Así que eh, empiezo con eso. Y luego voy a ir abordando distintos temas. ¿sí? Va a haber un tildes 2, un tildes 3 y después voy a ir a otros problemas de escritura. Bien, con paciencia entonces. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a ver los tipos de palabra que existen en nuestra lengua. Hay algunos más, como los monosílabos, pero ahora me voy a encargar de estos tres que tengo aquí abajo, que son las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas. Entonces, a pesar de que yo ya he trabajado mucho en la clase esto, me parece bueno que ustedes tengan un video en el que se les explique y luego va a haber otro en el que ustedes puedan ejercitarlo. ¿sí? Bien, entonces voy a ir a este punteo de cinco puntos, a esta lista de cinco puntos, para eh, que ustedes... Tengan eh, un orden. Entonces, el, lo primero que tengo que escribir allí fue la identificación de la sílaba tónica. ¿Mm? Cuando uno ve una palabra, tiene que saber cuál es la sílaba fuerte. En nuestra lengua solamente hay una, una sílaba, que es la sílaba tónica, la sílaba fuerte. Bien. Todas las demás son débiles. Y yo voy a marcar con una F mayúscula en imprenta la sílaba fuerte. Y después con D, minúscula e imprenta, las sílabas débiles. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba fuerte en la palabra con la que está que estamos viendo? no Después, saber qué tipo de palabra es. O sea, hacer correctamente la clasificación de la palabra. Porque si no sabemos qué tipo de palabra es, y eso lo sabemos con la identificación de la sílaba tónica, es, es decir, viendo dónde... Es que esa palabra está acentuada. Si no sabemos cuál es la sílaba tónica, no podemos clasificar la palabra. Así que lo primero es la identificación de la sílaba tónica. Después clasificar la palabra. Tres, aplicar las reglas. La aplicación de las reglas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si, no, eh, si vos no sabés la que, frente a qué palabra estás, no podés aplicar la regla. Y también tenés que conocer la regla, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Si vos no conoces la regla y no sabés frente a qué tipo de palabra estás, es imposible que vos puedas razonar si lleva tilde o no. Bien. Cuatro, dice ahí abajo, colocación o no del tilde. ¿Por qué? Porque vos, de acuerdo a las reglas, podés decidir que esa palabra no lleva tilde. ¿Mm? Podés ver una palabra aguda que no termina ni en n, ni en s, ni en vocal. Entonces no hay que ponerle tilde. Entonces, ¿qué pasa? En el único caso en el que la identificación es igual a poner tilde, es en las esdrújula. Cuando ves una palabra esdrújula, va el tilde, pero en los otros casos tenés que ver en con qué letra termina. O sea, la, si ves que es una esdrújula, tilde, seguro. Pero, si es una palabra que eh, es una aguda o es una grave, tenés que ver en qué termina. ¿Mm? Bueno... ¿Y qué pasa? Agregué un ítem más allá arriba, a pesar de que ya se me estaba terminando la, la pizarra, porque es importante algo. Yo, durante mis años de, de profesor, me he dado cuenta de que, de que a veces no nos comunicamos bien, que no nos estamos entendiendo, pero son cosas sencillas, entre profesor y alumno, pero no, no, no nos entendemos. Porque, ¿qué, ¿qué estoy diciendo acá? Yo no estoy diciendo que usted, cada vez que se pone a escribir, Tenga que pensar en esto. Eso es una locura. ¿Yo cómo voy a decir eso? Usted está escribiendo y dice: mm, aguda, mm, terminan en ese vocal, tilde. Mm, esdrújula, tilde. Mm, esta es grave, no terminan en ese vocal, entonces le pongo tilde. No, no. Esto usted tiene que automatizarlo. Usted tiene que tenerlo adentro en su cabeza. Tan automatizado ya, que ni siquiera lo piensa. Porque es algo elemental, es fundamental. Es como el do, re, mi, fa, sol, la, si, un músico. Entonces, todo el razonamiento, no. El razonamiento es al principio para aprenderlo. Después ya no lo hace más. ¿Y cómo logra la automatización? La automatización se logra con trabajo, con estudio, con esfuerzo. Si no lo hace, siempre va a estar en la misma. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? O sea, alguien se lo tenía que decir. Para mejorar tiene que trabajar, obviamente. Un albañil que no sabe levantar una pared, que no sabe pegar un bloque, va a tener que pegar muchos bloques y le van a tener que decir muchas veces cómo hacerlo para que pueda hacerlo. Bueno, en este caso es lo mismo. El músico tiene que, que, que, que estudiar, tiene que estudiar mucho. El escritor también. Todos tenemos que prepararnos. El profesor también, el maestro también, el cirujano, todos. Entonces... Eh, la automatización de este proceso, es más, llega un punto en el que vos ya sabes que la palabra no lleva tilde o que lleva tilde. Bueno, pero esto es lo más básico. ¿Está? ¿Ah? Bien. Entonces yo lo que hice fue poner acá eh, una serie de... Puse uno y puse, las puse algunas palabras para que podamos identificar. Voy a agarrar el marcador, acercar un poquito más esto. Para que podamos identificar, eh, a través de las de los puntos que yo les decía, Identificar lo primero que nada es la sílaba tónica, ¿no? Entonces, dice rifa, es la primera palabra que está acá, ¿no? Entonces, digo rifa, yo no digo rifa, te voy a comprar una rifa, ¿no? Yo no digo eso, no hablo así, te voy a comprar una rifa. Sin embargo tengo dos sílabas, en eso estamos de acuerdo, ri y fa, ¿no? O sea, si no estamos de acuerdo en eso, si dividiste de otra manera, no sé, ya no, no, eh, no puedo hacer mucho por vos. Porque si no sabes separar en sílaba, rifa, ta, son dos sílabas. Asumo que lo hiciste bien. Buah. Entonces tenés ri y fa. Entonces, vos me podés decir, no es rifa. Sí, y yo te digo, y no es rifa. Rifa es otra palabra. Rifa es juego de, de losa. ¿Por qué no eh, eh, ahí va, ¿por qué no lo rifás? Rifá la heladera o oh, rifá esa canasta. Bueno, en ese caso es el verbo utilizado de otro modo, ¿no? Es, eh, o sea, es el verbo en imperativo, pero eso es un sustantivo rifa, es la rifa, ¿no? Que se realiza, son dos cosas distintas. Bueno, entonces, si yo ahí estoy diciendo rifa, no estoy diciendo rifá, ¿no? ¿Mm? Lo que estoy marcando es que la tónica es ri. Rifa. Esa es la tónica. Esa es la sílaba fuerte. Y se le llama sílaba tónica. Como yo les decía acá. ¿Ah? Identificación de la sílaba tónica. Esa es la fuerte. Rifa. ¿No? Rifa es otra palabra. Bueno. Mantel. Con mantel no tenemos ese problema. Con mantel solo tenemos una posibilidad. Es mantel. Y no es mantel. Mantel no existe. No, es mantel. Entonces, la sílaba tónica es tel. ¿Sí? Libro. También existe libro Se libró del problema. No, no, no. Pero acá estamos diciendo libro. Si decimos libro, libro así nomás, la tónica no es bro. Es li. Libro. ¿Sí? Libro. ¿Sí? Libro. Ah, pero libro no suena. Eh... No suena a, a, a, a, a no suena a que sea fuerte el libro. Sí, no, pero es la fuerte el libro. Es así como funciona. Es así como funciona la fonética de nuestro idioma. Y es así como vos tenés que clasificar las palabras. Y no... Si, si estás viendo este video, no estamos en condiciones de estar cuestionando esta clase de cosas. Estamos en condiciones de aprender. Solo. Bueno. Mástil. No es mástil. Es mástil. ¿No? Masti, Atún. Dos sílabas. A y tun. No es atún. Es atún. Francés. Te dejo pensar un poquito. Francés. Es ses. Títere. Títere. Títere. No es titere ni titere. Es títere. Fuerte ti. Tí. Loco. Loco, no. Loco. Loco. Tentáculo. No es ni tentáculo, ni, te ni tentáculo, ni tentáculo. Es tentáculo. Y caracol. No es caracol, ni es caracol. Es caracol. Entonces ahí lo que hice fue identificar, como dice ahí en el paso 1, identificación de la sílaba tónica. ¿Mm? Fue solo lo que hice. Y ahora vamos a ver el resto del proceso. Clasificación de palabras, el 2. ¿Mm? Lo tienen acá. Lamentablemente tengo que girar la computadora. Este es el 2. Porque, como ustedes saben, no tengo buenos medios técnicos. Pero eso a mí no me importa. Entonces, eh, clasificación de la palabra. Estábamos en el 2. Entonces, ¿cómo clasifico la palabra? Bueno, la clasifico por esto que está aquí, que es su esquema fonético, en donde aparece débil, fuerte, para las agudas. Para las graves, fuerte, débil. Y puse una X porque se termina la palabra. O sea, es esa X es que ya no hay nada, ¿no? En las agudas tenés débil, fuerte y se te termina la palabra. En las graves tenés fuerte, débil y se te termina la palabra. También las llaman llanas a estas, ¿no? Y después tenés las esdrújulas. En las esdrújulas tenés fuerte, débil, débil. Y después se termina la palabra. Hay otras palabras que las que son las sobresdrújulas, pero ahora no las vamos a ver. Nos vamos a concentrar solo en estas tres. Y tampoco los monosílabos que existen, pero no nos vamos a... Con... Voy a alejar un poquito porque estoy demasiado cerca de la cámara. Bueno, entonces... Entonces, ahora... Voy a clasificar esas palabras. ¿Cómo las clasifico? Las clasifico... Con el esquema fonético, o sea, del sonido, que me muestra dónde está la sílaba fuerte. ¿Dónde me fijo eso? Acá. Porque las que yo subrayé son las fuertes. Todas estas son fuertes. Fuertes, fuertes, fuertes. Todas estas son fuertes, las que están subrayadas. Y las demás son débiles. O sea, en cada palabra solo subrayé las fuertes, las F. F. Bueno, entonces voy a ver cuáles son agudas, por ejemplo. Entonces me fijo en la primera y tiene que cumplir este esquema la palabra aguda. Tiene que ser débil, fuerte y se terminó. Entonces, allá arriba tengo fuerte, débil en rifa. Esa no me sirve. Pero miren la, la del costado, mantel. Man es débil, porque todas son débil salvo la fuerte, ¿no? Man es débil. Tel es fuerte, entonces ahí tenés una aguda. Libro, tenés la fuerte y después una débil Mástil, tenés la fuerte y después la débil Pero atún, tenés la débil y después la fuerte Entonces ahí tenés una palabra aguda Fíjense que yo no estoy diciendo que lleven tilde, Solo estoy clasificándolas, nada más Después, francés, tenés fran débil Cés, fuerte, aguda Títere, no, fuerte, débil, débil Loco, fuerte, débil Así que no es aguda Tentáculo, débil, fuerte, débil, débil Y caracol, débil, débil, fuerte ¿No? Así que ustedes en caracol sí tienen el esquema de las audas No importa cuántas sílabas haya antes Vieron que dice débil, fuerte y se termina Bueno, pero se supone que si hay más para atrás Son todas débiles porque ya les dije que solo tienen una sílaba fuerte Entonces a mí me importa al final Si hay otras, son muchas para atrás Eso a mí ya no me interesa, no me importa entonces, ¿qué hago? Dice acá, y clasificación de la palabra, ¿no? como punto 2. Después dice, aplicación de, de las reglas. Entonces, me fijo cuál es la regla de las agudas, que yo tengo que memorizar. No es que me tengo que fijar en ese momento, entendámonos. No. O sea, te, yo tengo que tener esto interiorizado. Nadie me tiene que estar cuchillando el oído ni mirando la cuadernola. Eso es una tontería, discúlpenme que se lo diga de ese modo. Pero, ¿Qué pasa? Y creo que no estoy exigiendo demasiado, ¿eh? ojo. Esto era de allá atrás, de la escuela, ¿no? Eh, agudas. Entonces, ¿qué pasa? Las palabras agudas llevan tilde si terminan en n, s o vocal. Esa es la regla. Y acá decía aplicación de la regla. Llevan tilde si terminan en n, s o vocal. ¿Qué significa? Que hay muchas palabras agudas, pero muchas que no lo llevan que son las que no terminan en n, o vocal. Y eso a veces es difícil de entender, porque me dicen, profe, pero si es aguda lleva tilde. No. Si es aguda y termina en n, s o vocal. Porque si tenían una l, ahora vamos a ver un caso, o en otra letra, que no sea n, s o vocal, no lo lleva a pesar de que sea aguda. Sí, es así. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener eso en mente. Vamos a ver los casos. Rifa no es aguda. Dijimos, mantel sí, pero termina en una L. Es aguda, sí, pero termina en una L. Así que no va el tilde, no hay que ponerle nada. ¿Va? No lo lleva. Porque la regla es, para las agudas, primero la clasificas. Y después, cuando ya sabes que está frente a una aguda, pones tildes y termina en NS o vocal. Martín, París, este, In Inés, eh, eh, NS o vocal... Una vocal cantó, habló, cualquier verbo en pasado, ¿no? Entonces, eh, o, o sin un imperativo, anda, decí, ¿no? Todas son agudas y terminan en vocal. Agudas y terminan en una S. Agudas y terminan en una N. Ahí va el tilde. Pero con una L, como en mantel, que es una palabra aguda, pues se acentúa en la última sílaba, no se pone tilde. No hay tilde ahí. Bien. Bueno, oh, libro no sirve, mástil, mástil tampoco. Atún, atún. Era una palabra aguda, sí. A y tún, y se acentúa ahí y termina en una n. Entonces atún, siempre que pase por atún, va el tilde. Hay que poner tilde. Lo puse, quedó medio torcido porque estoy lejos. ¿tá? Estoy lejos, tengo una mesa en el medio. Pero hay que hacerlo. ¿No? Y lo voy a hacer, y me paro y lo hago bien porque hay gente que es muy exquisita con estas cosas. No saben escribir, ¿tá? pero si hago el tilde con una curvita me lo van a criticar. Bueno, atún, rayita, francés, es aguda y termina en una S. Entonces va el tilde. ¿Y dónde va? En la sílaba acentuada. Jamás va a ir acá. Esto es una, es, es, eso, es un horror. No. Y miren, yo me he topado con alumnos en quinto y sexto del liceo que me ponen tildes sobre consonantes. O sea, ustedes no crean que la gente, si ustedes no tienen ese problema, que la gente no tiene ese, esos problemas. La gente sí tiene esos problemas. Lo que pasa es que ustedes no los ven porque ustedes no corrigen 30 trabajos por grupo. Pero el profesor sí. El profesor está en una posición privilegiada para ver al grupo y cómo ese gru qué dificultades tienen en el grupo. Entonces, a mí me ponen un tilde sobre una N. ¿Qué puedo hacer? Juan. Eh, caracol. Era aguda, habíamos dicho. ¿Se sentó en la última sílaba? Sí, claro, sí, es aguda. Ahora, ¿le pongo tilde? No. Primero, aguda, sí... Pero termina en una L y llevan tilde las agudas, sí, terminan en N, S o vocal. Y caracol termina en una L, así que no va el tilde. ¿sí? Espero que esto haya quedado claro. Eh, ¿Qué pasa? Tenemos que ver los otros dos tipos. Y, y después de que hagamos eso, estamos hablando de la colocación o no del tilde, que está acá abajo. ¿sí? Puedes ponerlo o no, dependiendo de que la regla te diga que hay que ponerlo o no. Una vez que vos ya sabés. ¿Cuál es el tipo de palabra al que te estás enfrentando? Bien, espero que eso haya quedado claro. Ahora les voy a decir las graves y las esdrújulas, Y con eso ya paso al último punto y termino el video. Las graves tienen el esquema... Es en todo son inversas a las agudas. En todo. Primero, el esquema de acentuación, como ven acá. En vez de ser débil, fuerte y se termina. Es fuerte, débil y se termina. Por ejemplo, yo digo... Eh, Cárcel. Me estaba fijando si estaba ahí. No está. Cárcel se acentúa en la anterior a la del final. No es cárcel. Es cárcel. Entonces ahí tenés la palabra grave. Una vez que vos identificás la palabra grave, que tiene este esquema fuerte débil y se termina la palabra, te fijas en la regla, que es la inversa a la de las agudas, que es que llevan tilde cuando no terminan en NS vocal. O sea que cárcel. Cumple las dos, las dos cosas. Primero, que es una palabra grave. Y segundo, que no termina en NS vocal. Entonces, cárcel lleva tilde en la A. Siempre en la vocal de la sílaba tónica. ¿Sí? No en cel. No, en car. Carcel, no Jamás sobre una sílaba débil va a ir un tilde. Jamás. Porque se los digo y se los, se los advierto. Puede parecer pesado. Pero he visto tildes puestos sobre sílabas débiles. Eso es increíble. Y esto es importante. Si ustedes están dudando si va o no el tilde, no lo pongan. Eso no es equivalente, otra vez, entendámoslo. No es equivalente a decirles, no pongan los tildes si no saben. ¡No! Los tildes hay que ponerlos si es falta ortografía que no vaya al tilde. Pero, si usted está dudando en uno o dos tildes, no lo ponga. Ese es el consejo. Si usted está dudando y no, lo, no sabe si va o no va, no lo ponga, es preferible un tilde no puesto o un tilde mal puesto. Bien. Entonces, voy a, ver, voy a buscar graves acá, en mi, en mi pequeño, pequeña colección de palabras, y voy a ver si les pongo tilde. Bueno, rifa es fuerte débil, así que de primera tengo una grave, rifa. Que no es rifa, rifa es aguda, termina en vocal, así que hay que poner tilde. Pero este es rifa. ¿Ah? Mi palabra rifa es el sustantivo rifa Entonces, tengo el esquema fuerte débil. Estoy frente a una palabra grave Estoy llana, estoy seguro Palabra grave o llana es lo mismo Perfecto, rifa Entonces, ahora me pregunto, ¿le pongo tilde? Entonces, ¿cuál era la regla? Llevan tilde Si no terminan en NS o vocal Y esto termina en una vocal Así que no lleva tilde Primero clasifico La clasifico, ¿es grave? Sí es grave entonces aplico la regla de las graves Llevan tilde solamente cuando no terminan en NS o vocal Como ven, terminan vocal, así que no se lo pongo No lo pongo Bien Voy, con otro, voy a buscar otra grave Libro Fuerte débil Entonces, ¿ya, ¿ya estoy seguro que es grave? Sí Le pongo el tilde Llevan tilde si no terminan en NS o vocal Terminan vocal No lleva tilde ¿Ah? Voy a otra Mástil, está al lado Mástil, grave, fuerte, débil, mástil, perfecto, es grave, perfecto, le pongo tilde, las palabras, grave llevan, las palabras graves llevan tilde, si no terminan en N, ese vocal Mástil, terminan en N, ese vocal, no, entonces Mástil, tilde, como cárcel, ¿sí? Como fácil. Todas esas llevan tilde porque son graves y terminan en una L. ¿Mm? Bueno, atún, francés, títere, no me sirve ninguna. Loco, fuerte, débil. Tengo una grave acá. Termina en vocal. No, lleva tilde. Tentáculo, no me sirve. Caracol, no me sirve. ¿Mm? Ya aprendimos las agudas y aprendimos las graves. sí Y ya saben que primero... Ubicar la sílaba tónica. Segundo, clasificar la palabra. Tercero, aplicar la regla. Y ahí ven si va o no va el tilde. El único caso en el que la regla es siempre llevan tilde, es el caso de las esdrújulas. ¿sí? También el de las sobresdrújulas que ahora no vamos a ver. Pero las esdrújulas siempre llevan tilde. Entonces, si identificamos este esquema fuerte, débil, débil, y se termina la palabra, que es lo que está acá abajo, fuerte, débil, débil, se termina la palabra, siempre llevan tilde, ¿sí? Siempre. Entonces, entonces, ustedes cuando vean que han que, que, que ese esquema de sonido ¿no? fonético se cumple, tienen que poner el tilde, pero ni, ni lo tienen que pensar. ¿Tiene, por ejemplo, no, no me sirve rifa, necesito por lo menos tres sílabas para tener una drúcula, ¿no? ¿Por qué? Si te, necesito el esquema fuerte, débil, débil eh, Y tengo eh, una, una palabra como rifa ¿Cómo se va a cumplir si tengo solamente dos sílabas? Necesito fuerte, débil, débil Necesito tres por lo menos Puede haber más para atrás Puede haber más débiles Puedo decir este espantapájaros, por ejemplo Que es una, perfectamente una palabra Claro, está formada por espanta y pájaros este Es tramposo Pero es una palabra igual ¿no? Entonces, tengo la palabra espantapájaros Espanta, pájaros. Espanta, son todas débiles. Pa, fuerte, jaros, débiles. Entonces tenés fuerte, débil, débil. Al final se termina la palabra. Bueno, entonces eso es una esdrújula. Chao, listo, es una esdrújula. Entonces vos tenés las esdrújulas allí y se, te, se te termina la palabra. Eh, te, tenés fuerte, débil, débil. Se te termina la palabra. ¿Y cuándo va el tilde? Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, voy acá arriba, rifa no me sirve, dos sílabas, mantel no me sirve, tiene dos sílabas, libro también, mástil, tampoco, atún tampoco, francés tampoco, títere, fuerte, ti, Te débil, de débil, fuerte, débil, débil, es brújula. Entonces, sobre la sílaba, sobre la sílaba tónica en la vocal de la sílaba tónica o al tilde, loco, tentáculo, fuerte, débil, débil, tentáculo. Caracol tiene tres sílabas, sí, cierto, pero no es fuerte, débil, débil. Es débil, débil, fuerte. Entonces, ahí ya sabemos cómo lo que hice fue, primero, buscar sílaba tónica, después, clasificar la palabra, después, aplicar la regla. Ahora, llegamos al final del video ya a 26 minutos de haberlo comenzado. El punto 5 que puse allá arriba, está medio perdido, es muy importante porque ustedes si están escribiendo, están escribiendo una prueba, están este, concentrándose, no sé, en Divina Comedia, en, en la Biblia, eh, pues en, cualquier, en cualquiera de los temas que doy habitualmente, eh, no van a estar pensando y haciendo todo esto. Ustedes tienen que automatizarlo. Hay un proceso de automatización necesario, como les dije al principio del video. Entonces pasan por mantel, bueno, ya saben que esa sabude termina en l ni ni ni amagan a poner un tilde. Pero si escriben a través, través, tienen que poner el tilde porque se acentúa en la última sílaba y terminan en a ¿Ah? ese. Pero eso es automático. ¿Y cómo lo logran? Escribiendo. ¿Y cómo lo logran? Leyendo. ¿Y cómo lo logran? Prestando atención. ¿Y cómo lo logran? Dedicando tiempo y esfuerzo a mejorar su escritura. Porque milagrosamente no va a pasar. No, No va a pasar. Y siempre van a escribir mal. Entonces... Me gustaría terminar este video diciéndoles que el tema de la escritura, así como el tema de la preparación, el tema del, del conocimiento, el tema de la formación de opinión, todo lo que, yo, en lo que yo les hago énfasis en la clase, es su responsabilidad. No mía, no de los otros profesores, no del sistema educativo, tampoco lo fue de los maestros, ni de sus padres. En todo caso, ellos, todos nosotros debimos y debemos colaborar. Pero, el responsable por cómo, cómo escribe, el responsable o la responsable por cómo usted se expresa, o lo que usted aprende o no aprende, o cómo se forma opinión, es solo usted. Entonces, yo con todo gusto estoy para ayudar, pero son ustedes los que tienen que hacer algo por ustedes. ¿Sí? Porque está en sus manos. No sirve simplemente tirarse para atrás y victimizarse y decir ¡Ay, a mí nunca me lo enseñaron! ¡Ay, yo, yo nunca lo aprendí! ¡Ah, eso que me importa! O como me han dicho, ¡ay, vamos profesor! ¡Somos alumnos de sexto año! Con una absoluta, total falta de perspectiva acerca de cómo funcionan las cosas. Entonces, primero, antes de hablar, pensamos. ¿Es realmente que todos escriben bien en la clase? ¿Es realmente que todos saben las reglas? ¿Es realmente que todos saben poner tildes? ¿Por qué el profesor hace un video como este? ¿Por qué el profesor hace videos? ¿No? Vamos a razonar. Después de que razonemos y saquemos nuestras conclusiones, si queremos, podemos preguntarle al profesor. Pero no reaccionar antes. ¿Sí? Y como ustedes saben, y como ya les dije, quien no quiere mirar los videos, no los mira. ¿Sí? nadie está obligado pero para los que quieran y quieran mejorar, siempre voy a estar nos vemos